Bueno, Buenos días a todos. Eh, hoy eh, eh, vamos a hacer un, un pequeño evento de, de tipo workshop, una horita y media máximo, no creo que, no creo que, que tardemos más, pero bueno, si tenéis preguntas o cualquier cosa, eh, yo encantado de que, de que las hagáis, eh, os pongáis eh, críticos con el código, lo que, lo que queráis. Eh. Es un, un tú a tú lo que... Lo que quiero que salga de este workshop es eh, clarificar una de las cosas más importantes a la hora de empezar con JavaScript y, y sobre todo que marcan la diferencia entre alguien que empieza un poquito en JavaScript y alguien que ya controla un poquito más, que son las promesas. ¿vale? De promesas hay de varias maneras, pero al final lo que importa de todo esto es entender el código asíncrono, ¿no? eh, eh, asíncrono eh, porque... Es muy importante de cara a poder sacar todo el jugo de, de JavaScript en este caso. ¿eh? Digamos que te ponen la chaquetilla de Chef que va a programar en JavaScript y las promesas es como la sal. Normalmente se le echa todo. ¿no? Así que bueno, eh, como estaba comentando antes, os he dejado aquí el código eh, que vamos a ver durante, durante el workshop de hoy. Son, si lo miráis aquí... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejemplos. ¿vale? Algunos más cortitos, otros más largos. Todos intentando ver algún concepto eh, un poco diferente. ¿vale? Entonces, lo dicho, si tenéis alguna pregunta podéis o levantar la mano a través del chat o directamente os desmuteáis y me interrumpís. O sea, no, ningún problema. ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, eh, ahí tenemos Visual Studio Code. Varios ejemplos, ¿no? Eh, os explico un poco si queréis correr el repositorio de código en vuestra casa. Simplemente npm run start. Bueno, npm... Ahí va. Hola, gracias. Vale, npm, uy, npm install para instalar las dependencias y npm run start, ¿vale? Una vez os, descargáis, eh, os descarguéis el, el código y aquí eh, os pide... Eh, qué ejemplo queréis ejecutar, ¿vale? Vamos a empezar por el primer ejemplo de todos, que es entender un poquito, eh, digamos, lo que es el core, el centro, eh, el, lo más importante en JavaScript, que es el event loop. Que hace, básicamente, entendiendo el event loop, entiendes eh, todos los conceptos de cómo funciona JavaScript internamente, ¿vale? Entonces, para entender el event loop, eh, tengo preparado este pequeño ejemplo, que básicamente eh, son dos set timeout. ¿Vale? Y aquí un console log. Parece muy sencillo, pero si os fijáis en este ejemplo, aquí hay dos ceros. ¿Vale? Es decir, setTimeOut es una función que llama a este callback cuando pasa X tiempo. Lo que pasa es que aquí hay dos setTimeOuts y los dos tienen un cero. ¿Vale? Un detalle importante sobre este workshop. Este workshop intenta ser bastante participativo. ¿Vale? Por lo tanto, cada uno de estos ejemplos, yo os voy a ir, pregu yo os voy a ir preguntando, oye, ¿qué creéis que sale por consola? ¿Vale? Entonces, si queréis, eh, intentáis participar todos y vemos un poco eh, las dudas que van surgiendo, porque seguramente siempre salgan muchas dudas de todos los ejemplos. ¿vale? Hola, Marcos mira... soy yo, soy, soy Marcos. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, te interrumpo una muy rápida. ¿Puedes darle un poco de zoom a la pantalla para ver? Sí, estudio? 100%. Eh... Guay, Dios, hecha, ¿sí? Ahí bien. Perfecto. Sí. Vale. A ponerlo así. Así tenemos. Vale. Bueno, entonces, lo dicho, un ejemplo. Dos set timeouts. Pregunta: ¿qué creéis que sale por consola? ¿Va? ¿Nadie? ¿Que que lo ejecute ya? Vale. Bueno, lo voy a ejecutar, ¿eh? Si nadie dice nada. Pepe. Vale, fijaros: sale Pepe, hola y adiós. Bueno, fijaros que estos set setTimeouts están hechos un poco a posta, ¿vale? Eh, y tienen aquí dos ceros. Entonces, lo que implica es que va a llamar a esta función después de 0 milisegundos. Lo que pasa es que como aquí hay dos setTimeouts con dos ceros, tú puedes dudar y decir, oye, eh, Mark, yo entiendo que va a salir primero hola y luego adiós. Lo que pasa es que aquí hay un console pepe que si os fijáis, voy a poner a darle un poco de zumo a la terminal. Tampoco tanto, que tampoco estamos tan ciegos. Bueno, ahí está. Si os fijáis justo, este console Pepe sale primero antes que hola y adiós, ¿vale? Y o sea, ¿cómo puede ser? Porque si Pepe está al final, pero y este set timeout es un cero. Yo pensaba que cuando ponías un set timeout y ponías aquí cero milisegundos, al final se ejecutaba instantáneamente, ¿vale? Pues sorpresa, no. En cambio, parece ser que si tú pones dos set timeouts con dos ceros, Sale hola y adiós. Entonces, vamos a intentar entender al principio lo más básico, que es cómo funciona el event loop en JavaScript y por qué sale este pepe antes de hola y adiós. Entonces, para ello, vamos a ir a esta web, que me parece una de las webs más guays para entender cómo funciona el event loop. Tenéis todos los links en los ejemplos. ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo del event loop. Vale, entonces os explico esta web cómo funciona. Esto que veis a vuestra derecha es como la parte interna de JavaScript. Entonces veis la pila de llamadas, es decir, qué funciones se están llamando en ese momento en JavaScript, la cola eh, de cosas pendientes, ¿vale? Y esto es el event loop, ¿vale? Ahora entenderéis un poco qué hace el event loop. Esto que veis aquí eh, que pone web, web, web APIs, vale, tenéis que entender que JavaScript es como una persona que está haciendo una cosa. Muchas, eh, bueno, más técnicamente es single threaded, es decir, que solo se puede hacer una cosa cada vez. No obstante, hay eventos asíncronos. Lo que pasa es que esos eventos asíncronos se delegan en un tercero. En este caso, en lo que llaman las web APIs, o básicamente que cuando tú haces un eh, set timeout, tú le estás diciendo a alguien, a un tercero fuera del hilo de ejecución de JavaScript, oye, Dentro de tres segundos o cuatro segundos, avísame y en ese momento dejaré lo que estoy haciendo y me pondré a hacer lo que tú me dices. De hecho, es importante que entendáis eh, lo siguiente y es que si tú en ese momento estás haciendo algo, no puedes atender a quien te está diciendo, oye, te estoy interrumpiendo para que realices esta tarea. Y de hecho, justo esto es lo que está pasando aquí. ¿Vale? Eh, vamos a ver este ejemplo que también tiene un set timeout y fijaros que este, eh, este código si quitáis este, este, estas pequeñas cinco líneas que es simplemente un poquito de jQuery para que funcione este botón que no sé por qué esta web usa jQuery pues también es bastante antigua pero funciona como si fuese hoy ¿Vale? entonces hay un console log un set timeout que a los cinco segundos imprime eh, click de button y un console log de welcome to loop entonces le decimos safe and run y fijaros que, bueno, aquí se ha configurado una cosa. Bueno, ahora os explico que esto parece que, que va como muy rápido. Pero aquí veis un timeout que puf, pasa aquí y pasa aquí. Y el event loop da una vueltecita. Vale, entonces, ahora que se ha quedado configurado y he ejecutado el ejemplo, si os fijáis aquí, no sé si se ve mucho, pero aquí hay un callback que dice, oye, cuando hagas clic en este botón, llama a una función set setTimeout que a los dos segundos diga has hecho clic en el botón. Es decir, que cuando haga clic en el botón, a los dos segundos, aparecerá este you click the button en la terminal. Lo que pasa es que eh, esto lo hago a través de un eh, set timeout, ¿vale? Entonces, fijaros qué pasa cuando yo hago clic en el botón. Bueno, save and run. Vamos a darle aquí save and run. Vale. Venga, hago clic. Entonces, al hacer clic, se produce un evento que se va a la cola de eventos. Esto ahora lo volvemos a repetir vamos por partes. ¿eh? Entonces, hago clic, pum, se produce un evento. JavaScript, esto sería el hombrecito que ejecuta JavaScript, ejecuta la función de un clic y prepara el timeout. El timeout lo que hace es avisar a un hombrecito externo y decirle, oye, cuéntame, y a los dos segundos me avisas. ¿Vale? Entonces, pum, oye, llamo aquí, preparo ese timeout, y a los dos segundos me avisas. Pum, te avisa y tú ejecutas lo que tiene esta función, que básicamente es... Has hecho clic en el botón. Por lo tanto, lo que tú estás ejecutando, tu hilo de ejecución, es esto que pone aquí, call stack, ¿vale? La pila de llamadas. Fijaos qué pasa si hago muchas veces clic en el botón. Mira que aquí se están produciendo eventos eh, on-click y JavaScript va ejecutando y va preparando timers que tardan dos segundos. Fijaros que yo estoy ejecutando eventos de clic uno a uno y los timers van acabando. Y entonces los timers van acabando y se van acumulando aquí. ¿Por qué? Porque todavía el event loop está procesando cosas asíncronas de eventos on-click. Y cuando termina de procesar los eventos en click se pone a procesar los eventos boom, timer. Y los eventos timer lo único que hacen es, ahí está, un console lock. ¿Vale? Por tanto, JavaScript hace una sola cosa y el event loop es el encargado de procesar los eventos de entrada y dárselos a JavaScript para que vayan ejecutándose. ¿Vale? Entonces, lo que hay que entender aquí o lo que tiene que quedar claro es que al ser eventos, eh, perdón, el timer, al ser asíncrono, al ser un tercero quien procesa eso, tú tienes que recibirlo en la cola de callbacks y procesarlo. Entonces, lo que está pasando aquí en este ejemplo es que básicamente tú, cuando estás ejecutando este código, estás preparando el set timeout. Preparando otro set timeout e imprimiendo un console log. Y este evento, aunque aquí ponga 0 milisegundos, no es instantáneo. ¿Por qué? Porque JavaScript en ese momento está ejecutando, digamos, el scope principal. ¿Vale? O el global scope. O el contexto principal. Llámalo como queráis, da igual. Entonces, ejecuto esta línea, preparo un set timeout, le digo a un hombrecito que cuente, le digo a un hombrecito que cuente. Lo que pasa es que estos hombrecitos terminan de contar enseguida. Y estos eventos de, oye, llama a esta función, se quedan aquí. Y yo mientras ejecuto este console.log. Por eso sale primero Pepe, luego hola y luego adiós. ¿Vale? Porque primero sale el console.log, que es lo que estoy ejecutando ahora. Esto forma parte del hilo principal. Y estos dos son dos eventos que me vienen cuando JavaScript no tiene nada que hacer. Fijaos que si JavaScript tiene algo que hacer, por ejemplo, si hago muchas veces clic... Si JavaScript está haciendo algo en ese momento, no procesa los eventos, sino que los pone en una cola y va haciendo según van llegando. ¿vale? Más o menos queda claro el ejemplo este de por qué los setTimeout con un cero salen eh, después que este console.log. Nadie dice nada, entiendo que sí o no. A ver, me lo estáis poniendo en el chat, lo que pasa es que no sé por qué no estoy viendo el chat. Vale, wait. Okay. Vamos ahí. Vale, lo puedo repetir, sí. Eh, a ver, Carlos, cuéntame, ¿por dónde por dónde, me, por dónde empiezo? Vale. Entonces, vamos, vamos por partes, ¿vale? De hecho, vamos a copiar este código y te diría que en looper lo puedes poner aquí. Vale. Safe and run. Eh, safe and run, pero ha pasado un poco de mí, ¿no? Vamos a entrar en loop. voy a este ahí está, close hola save <risa> and run a ver Ah. venga, save and run no funciona se queda como un poco edit save and run Vale, bueno, no me deja, no sé. Igual si... Igual si... Rerun. Igual si cargo otra vez desde cero. Y pongo esto aquí. Sí que me deja. Vale, bueno, no me deja, pero... No sé por qué, si os digo la verdad. Bueno, entonces, eh, vamos a intentar comparar esto con esto, ¿vale? Y os digo lo que va pasando aquí. Vale, entonces... Cuando tú inicias la ejecución de este script, sale este console log. Y este console log se empieza a ejecutar directamente, porque básicamente está en el hilo, de, está ejecutándolo JavaScript. Pero al principio ejecuta la línea 4. Y la línea 4 es, dile a alguien que cuente. ¿Cuánto tiene que contar? 0 milisegundos. Pero esos 0 milisegundos implica que hay alguien que tiene que contar y va a mandar un evento de vuelta. Entonces tú le dices, dile a alguien que cuente 0 milisegundos y te pone un evento aquí, dile a alguien que cuente 0 milisegundos, y te pone un evento aquí, tú luego ejecutas el console log, y como luego no tienes nada más que hacer, entonces te pones a ejecutar los eventos que tienes en la cola de eventos, ¿vale? Y entonces el event loop empieza y procesa, y sale el hola y el adiós. Por eso sale en este orden, Pepe, hola y adiós, porque que en realidad te ejecuta esto primero, ¿vale? Hay muchísimos más ejemplos, por lo tanto, la verdad es que poco a poco eh, vaya quedando claro. ¿Vale, Carlos? ¿Bien? Más o menos. Vale, si no, vamos con otro ejemplo y, y seguimos. Venga. Vale, bueno, aquí tenemos eh, ya eh, nuestra primera promesa. ¿Vale? Entonces, para que entendáis un poco cómo se construyen las promesas, eh, vamos a partir de, de lo más básico, y es que eh, la sincronía en JavaScript se puede controlar usando el objeto Promise. vale. El objeto Promise eh, forma parte de las primitivas del lenguaje, básicamente podéis crear una promesa haciendo new Promise vale entonces aquí eh, esta es una función eh, que hemos llamado timeout o lo hemos asociado a esta variable con eh, timeout que básicamente recibe un parámetro que es milisegundos vale si os fijáis este eh, objeto Promise eh, lo que hace es eh, o sea cómo es la sintaxis de las promesas vale de las promesas cuando uno va a crear una promesa y no cuando usa una función que le devuelve una promesa sino cómo se crean de cero entonces haces new promise y aquí pasas un callback y en este callback eh, recibes varias cosas. Primero, como eh, argumentos, tienes una función que se llama resolve. Entonces las promesas eh, son cosas que se van a cumplir en el futuro. ¿vale? Ese es el concepto de la promesa. Pero ¿qué pasa? Que como es una promesa puede cumplirse o no cumplirse. Entonces, en el caso de que tú quieras crear una promesa, es decir, voy a decir que algo se va a producir en el futuro, eh, llamas a la función Resolve. Entonces, llamar a la función Resolve implica marcar esta promesa como resuelta, como, oye, he cumplido esta promesa. Lo que no hacen los políticos, pues eso. Vale, entonces, fijaros que esta es una función vale, que recibe... Resolve, solo porque es que Promise, o sea, si, si leéis la documentación de Promise como es, siempre tiene que pasar, tenéis que pasarle un callback cuya primera cuyo primer argumento es la función resolve, que básicamente es una función que resuelves para marcar esta promesa como resuelta. ¿Vale? Recordad, una promesa tiene eh, dos estados finales, o resolve o reject. Ahora luego veremos el reject, pero de momento vamos a decir que oye la promesa está, vamos a decir, pendiente de cumplirse y se cumple. ¿En qué momento se cumple la promesa? Fijaros que aquí tenemos un setTimeout que coge este argumento milisegundos y lo pone aquí. ¿Vale? Entonces, básicamente, setTimeout lo que dirá es al cabo de X milisegundos marco esta promesa como resuelta. ¿Vale? Esto puede parecer un poco complicado, pero vamos a verlo en un ejemplo y veréis que es bastante sencillo de entender lo que hace esta función timeout. ¿Vale? Esta función timeout lo que he hecho aquí es eh, hacer un módulo export para exportar esta función y poderla importar desde otro script. ¿vale? Es decir, que este script básicamente lo que hace es definir esta función y nada más. Y aquí la vamos a usar. Y la vamos a usar como vamos a olvidarnos de la implementación que tenemos en la parte 0. ¿vale? Y fijaros que aquí tengo, hago usando un require de node, requiero la función timeout y digo console.log ready. Saldrá la terminal console.log ready y luego sale timeout 2000 y aquí hay un punto den. Vale, os digo un poco lo que hace este punto den. El punto den, cuando una promesa, y esto lo vamos a poner aquí en doble pantalla, bueno, si no me vuelvo un poco loco. Ahí. Uy. Ahí está. Para que lo tengáis los dos. El punto then lo que dice es, oye, cuando tú llames a resolve y se marque esta promesa como resuelta, el punto then ejecutará esta función. Fijaros, y un detalle, no perdáis el hilo que es importante. Timeout al final es una función que devuelve un objeto promesa. Y los objetos promesa se le puede poner o tienen un método then que ejecutan este código cuando... Se llama resolve. Entonces, al llamar a resolve, realmente lo que estáis diciendo a JavaScript es: oye, marca esta promesa como resuelta y el then ejecuta a continuación este código. ¿Vale? Por lo tanto, ya os puedo decir que este go saldrá al cabo de dos segundos. Vamos a verlo. npm run start. Y hacemos, este es el part 00 de timeout, ¿vale? Pum. Vale. Eh... Ah, no, working with promises, perdón. Esto es. Eh, ¿Dónde está que no lo veo? Working with promises, pum. Vale, fijaros que, bueno, 2,7, eh, ¿por qué? ¿Por qué tarda dando? Porque estoy corriendo este ejemplo con Babel Node, ¿vale? Que lo que está haciendo es mm, transpilar el código, compilar el código para, para aceptar nuevas sintaxis de JavaScript. Pero bueno, eso es lo de menos. Eh, Imaginaos que esto fuese en dos segundos. Entonces sale ready, jay y go. Entonces, si os fijáis, el ready y el jay están separados por esta línea 7. ¿Cómo se usa Babel con este script? Eh, vale, bueno, si queréis mirar un poco cómo he hecho esto, tenéis aquí en lip select un, un, eh, un, bueno, un pequeño script que, que tiene esa implementación, pero básicamente... Eh, si tú instalas esta dependencia que se llama eh, Babel Node, ¿vale? Y configuras el archivo Babel RC, eh, que te dice cómo va, o sea, qué cosas, qué, qué, eh, qué features de JavaScript, de, las nuevas, de los nuevos estándares de JavaScript quieres incluir, eh, al ejecutar Babel Node en vez de Node, se ejecuta Babel, compila el código directamente y lo ejecuta. Es como si lo compilases y lo ejecutases a la vez, ¿vale? Carlos, más o menos me ha explicado ¿sí? vale bien, podéis abrir el micro ¿eh? que si no, es que si no voy viendo el chat y no me, no me aclaro, pero bueno básicamente, en vez de poner Babel u, eh, pongo, eh, en vez de poner en vez de compilarlo con Babel, uso Babel Node que básicamente utiliza esta configuración de Babel para ejecutar este script, no tiene mucho más misterio vale, entonces, ¿a dónde íbamos? Eh, sale este ready aquí y sale jay justo después. Este ejemplo es exactamente igual que el del event loop que habíamos visto antes. Voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí está hecho con una promesa. ¿Vale? De hecho, si os fijáis, sale jay primero porque JavaScript ejecuta esta línea, pone a un timeout a contar y ejecuta esta línea y luego JavaScript sin hacer nada el hombre el hombrecito que ejecuta código JavaScript que básicamente es un hombre porque es single threaded está haciendo una única cosa y al cabo de dos segundos pum ejecuta esta función pues eso sale ready j y luego go al cabo de dos segundos de hecho lo voy a volver a ejecutar para que veáis que el go sale al cabo de dos segundos uno dos pum ahí lo tenéis vale ¿Dudas? ¿Preguntas de este ejemplo? Más o menos. Venga, va, que seguro que alguien quiere preguntar algo. ¿Nada? Voy a preguntar, ¿eh? que no es de vergüenza. Ninguna duda, vale. O vamos a seguir. Vale, eh, con el DEN. Vale, ahora vamos a ver... Eh, hemos cogido el mismo timeout que teníamos antes pero lo hemos vitaminado un poco. Y así, donde antes el set setTimeout llamaba a Resolve a pelo, es decir, no le pasaba ningún parámetro, aquí lo he vitaminado un poco y timeout hola recibe dos argumentos y llama a Resolve con uno de ellos, con name. vale Y milisegundos se sigue usando como eh, la configuración de este set setTimeout. Entonces, eh, timeoutola es una función que devuelve una promesa, lo mismo que teníamos antes ¿vale? y lo voy a usar ponemos timeoutola 2000 Juan ¿vale? entonces ¿qué hace este código? bueno, resulta que cuando tú llamas a resolve con algo ¿vale? ese algo aparece como un parámetro en el den ¿vale? entonces, este Juan que lo estoy pasando aquí, al cabo de dos segundos aparece aquí al llamar a esta función. De manera que lo que pasa en este código es que sale espera dos segundos, primero, y al cabo de dos segundos sale 6 Juan. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Y este es eh, la parte 1.0 con el den. Espera dos segundos y al cabo de segundos sale 6 Juan. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Bueno, pues hemos visto que en el resolve puedes poner cosas, ¿eh? variables, objetos, bueno, lo que queráis. Una función incluso, y aparece aquí. Entonces, lo que hemos puesto aquí, aparece aquí. Esta H y este name vale lo mismo, ¿eh? por esto sale 6 juan. Vale. Si no tenéis más dudas, vamos con otro ejemplo. Vale, ahora vamos a ver. Eh, una versión un poquito más corta, bueno, bastante más corta, de eh, la función timeout, pero eh, modo arrow functions, ¿vale? Fijaros que este código, lo voy a descomentar aquí para que lo veáis, este código timeout hold, este código y este código es el mismo, y aquí la diferencia es que yo estoy usando solo arrow functions, ¿vale? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿eh? Fijaros que timeout es una arrow function, es decir, una función que devuelve una promesa. Y esta promesa recibe un callback, que lo tenéis aquí, que es este callback de aquí, que llama setTimeout y configura un setTimeout para que pase al cabo de X mil segundos. Y como timeout recibe una función que llama a otra función, básicamente eh, resolve, como tal, resolve ya es una función. Por lo tanto, no hace falta poner una función para que llame otra función. Es un poco redundante. Directamente ponemos resolve. Ojo, no pongáis resolve así, porque resolve es la ejecución de resolve y esto no va a funcionar. Bueno, lo que va a hacer este código, si lo ponéis así, es que directamente resolverá la, prom la promesa nada más se cree. ¿vale? Y el setTimeout, pues no, básicamente no hará nada. Entonces, el setTimeout que llame a la función resolve, la ponemos sin ejecutar, sin los paréntesis, al cabo de 15 milisegundos. Vale, ¿y cómo serían dos parámetros antes con Juan? Eh, vale, eh, Cristian, Cristian, vale. Vamos al anterior. Eh, si tú quieres poner dos parámetros o varias cosas, lo que puedes pasar si quieres es un objeto, name y, name y data eh, 33, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, eh, si haces en el PM run start, esta es la parte 1.0, den ¿vale? ahí si te fijas sale 6 object y esta h es este objeto de aquí y puedes pasar varias cosas en un objeto. Así que es verdad que si haces esto eh, name y luego le pones 33 y los pasas eh, los parámetros posicionales a lo que pasa aquí vamos a recibir dos posicionales h y m por ejemplo 6 h a ah, ponerlo bueno, Sería el 1.0 den. Ahí está. 6 Juan undefined. Fíjate que si los paso como posicionales, realmente solo se pasa el primero. ¿eh? Solo la h vale el valor Juan. En cambio, el otro posicional se queda como undefined. ¿Por qué? Porque el, el, la especificación dice que den solo recibe un parámetro posicional. ¿Vale? No varios. Por tanto, si tú quieres pasar varias cosas, la única manera que, es la que tienes es haciendo un objeto. Name, lo que sea, ¿vale? Por tanto, voy a dejar el ejemplo como lo tenía antes. Pues si no, se me ha olvidado cambiarlo. ¿Vale? ¿Juan, resuelta... Perdón, Cristian, ¿resuelta la duda o no? ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a donde estábamos aquí. ¿eh? Vale, pues, entonces, eh, tenemos esto que Resolve le pasamos sin ejecutar, como decíamos, y ya tenemos la función Timeout. Y ahora no la export, nos la exportamos. vamos a dejar esto como un comentario para que no se... El inter no se fastidia. Vale, y entonces ahora que hemos visto este pequeño refactor, vamos a ver otra vez la función timeout, pero con un reject. Carlos pregunta, ¿un callback cómo lo defines? A ver, explícate un poco, Carlos. El callback sería... O sea, el callback como tal es, un, eh, es una función que se la pasas como parámetro a otra función. Por tanto, esto sería un callback porque es una función que setTimeout llamará por ti. ¿vale? ¿Sí o no? Vale. Entonces, cuando yo hablo de callback, estoy hablando de que esto es un callback, esto es un callback porque también es un parámetro para una función... Esto es un callback porque es una función que se la pasas a, otra, a este método den. Esto también es un callback. Digamos que cuando hablamos de callback me refiero a, a, a cómo se llama a esta manera de escribir código. ¿vale? Se llama callback porque básicamente den llama por detrás a esta función. Más o menos, si queréis llamarlo así. Seguro que tiene alguna explicación más, más larga, pero bueno, yo me la aprendí así, vamos a decir. Vale, entonces, vemos la parte 2.2, el reject. Entonces, como os he dicho, una promesa tiene dos estados Espera, a ver. y lo que retorna es el parámetro eh... o sea, básicamente, este callback no tiene return por lo tanto, devuelve undefined devolver, devuelve undefined lo que pasa es que al llamar a resolve resuelve la promesa Vale. Vamos a ver este ejemplo del timeout y ahora si queréis hacemos un cinco minutos y resolvemos dudas Entonces este timeout, a diferencia del anterior, en este timeout hemos puesto una arrow function y tenemos resolve y reject. ¿vale? Entonces, una promesa puede estar resuelta o rechazada. ¿Por qué? Porque si el código que se está ejecutando genera un error, eso puede, puede hacer que la promesa realmente nunca se llegue a cumplir. ¿vale? Entonces, fijaros, este es el set setTimeout que llama a resolve y luego hace un console.log y luego hay un reject. Entonces, yo os digo lo siguiente: vamos a hacer un, un pequeño challenge, ¿vale? Yo os digo lo siguiente: una promesa solo puede estar cumplida, y en ese caso llamamos a resolve, o rechazada, y en ese caso llamamos a reject. Lo que pasa es que aquí, aposta, estoy llamando a resolve y a reject a la vez. Bueno, a la vez. Primero a resolve y luego a reject. Por tanto, ahora os doy más datos para que sepáis resolver este ejercicio. El timeout, ya sabéis que al cabo de un segundo, si la promesa se marca como resuelta, ejecutará el den. La cosa es que si en vez de llamar a resolve, llamas a reject, se ejecutará el catch, ¿eh? que es que captura el error y básicamente la promesa es que no se ha cumplido y en vez de ejecutarse el den que sería la parte positiva, la promesa se ha resuelto, se ejecuta el catch, que es la parte negativa, la promesa se ha marcado como errónea. Entonces, ¿Alguien se atreve a decirme qué sale por pantalla cuando ejecuto este ejemplo con este setTimeout? Mirados bien el código porque tiene su truquillo. ¿eh? Se ejecuta el resolve. El console.log, ok. Vale, eh, ¿quién, ha, ¿quién ha hablado? Jorge, ¿no? Jorge dice que sale por consola OK. ¿Solo sale por consola OK? Eh, sí, porque como ha ido bien, ya se sale. Eh, de, digamos, se sale ya de la función y el console los de hola que hace, creo que ya no se ejecuta. Es como vale. hacer como return. Entonces, al vale. ser ya, hacer return, digamos, entonces ya ya no se ejecuta lo siguiente. Vale, ¿alguien quiere lanzarse un poco al vacío y decir otra cosa diferente a Jorge o opina o quiere decir no, Jorge? Oye, opino el mismo que tú. Sí, yo creo que primero, si me escuchan. ¿no? Sí, perfecto. Sí. Yo creo que primero sale el hola que hace y luego lo que. Vale, eh, Fran dice que primero sale el la que hace y luego el ok. Vale, ¿alguien más? Vale, entonces Fran y Jorge ahí como que opinan un poco diferente. Alguien que diga, oye, no, mira, yo creo que sale otra cosa. Carlos, qué te he visto ahí. Pues el hola que hace y luego yo creo que el ok. Vale, fijaros que estoy llamando a Reject, ¿eh? O sea, aquí la duda que planteáis un poco es, eh, Jorge dice que al ejecutar el resolve ya no sale nada más, Fran dice que lo primero que sale es la que hace y luego ya pasa el den, ¿vale? Y Carlos, tú decías que eh, sale el ok solo, ¿no? No, el hola que hace y luego el ok. Y luego. Al lo, a lo, a lo segundo. Vale, y ahora os planteo una duda. Partiendo de que suponiendo que esto he hecho bien este código, yo estoy llamando a reject. Por lo tanto, al llamar a reject, el reject es como el, el resolve va con el den y el reject va con el catch, ¿vale? Para que quede un poco claro. ¿Qué puede estar pasando aquí? Yo creo que la duda es si se devuelve, si se hace un return con el resolve o con el reject. Vale. Si se hace return, pues ahora solo resolve. ¿eh? Y entonces solo sale... Vale, todo digamos que aquí no, no habléis de return porque puede generar confusión. Hablar de que la promesa se resuelve o se rechaza. ¿Por qué? Porque básicamente... Esto no es un return como tal. O sea, digamos que, perdón, esto no es un return. Es la ejecución de un evento asíncrono. Cuando tú haces resolve, vamos a volver a, a, a loop. Cuando tú haces resolve, la web API te manda un evento que tú ejecutas. Igual esto os da la pista para entender qué está pasando ahí. Puede, sí. ser, puede ser que es, es OK o la que hace y luego error. Sí. Si no vamos error. a verlo y verás por qué no puede pasar eso. Vamos a resolverlo. ¿va? Vale. Gracias por participar. ¿eh? De hecho, se trata un poco sí, de va. eso. Vamos a ver la parte 2.2, reject, y fijaros lo que pasa. Sale, hola, ¿qué hace? Ok. Aquí hay dos preguntas cuando uno ve este código. Uno, ¿por qué sale hola, ¿qué hace? Antes que ok. ¿Vale? Y esta la vamos a resolver ahora, que de hecho ya la acabo de decir. Y luego dos, ¿por qué no sale error si llamo a reject? Y, y luego una más, que es si he parcado primero Resolve, y ¿por qué sale Lola que hace? ¿Y por qué si llamo a Reject no pasa nada y no da un error este código? Vale, vamos por partes. Primera parte, sale Lola que hace porque tú estás ejecutando esta función. Y el Resolve, al llamar a Resolve, marca un evento que se procesará después de ejecutar esta función. Tanto tú marcas la promesa como resuelta, pero eso no te inhabilita para seguir ejecutando la función. JavaScript no, cuando marca una promesa como resuelta, no deja de hacer lo que está haciendo en ese momento, que es ejecutar esta función. Tanto al cabo de un segundo se pone a ejecutar esta función, marca la promesa como resuelta y imprime o la que hace. ¿Vale? Y entonces, cuando ha terminado de ejecutar toda esta función, se ejecuta el evento resolve que imprime el ok. Por eso sale primero la que hace y luego ok. ¿Vale? Duda resuelta. Segunda duda. Oye, pero tú realmente estás llamando al reject. Sí, yo estoy llamando al reject, pero como bien os he dicho antes, una promesa puede estar o resuelta o rechazada. Lo que no puede estar es en ambos casos. Y digamos que una promesa es una cosa de un único uso. Una vez la promesa se ha marcado como resuelta, ya está. Ya no puedes hacer nada más. Por lo tanto, si llamas primero a Resolve, antes que Reject, estás marcando la promesa directamente ya como resuelta. Y si llamas a Reject, antes que cualquier cosa, estás marcando la promesa ya como rechazada. Por lo tanto, no pueden pasar las dos cosas a la vez. Por lo tanto, un Den y un Catch nunca se pueden ejecutar las dos cosas. O se ejecutará uno u otro. ¿Vale? Por eso, el error nunca saldrá. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre debes llamar a, res, a Resolve primero? Depende. Si tú quieres marcar esta promesa como resuelta, llamas primero a Resolve. Pero si tú llamas varias veces a Resolve, no se te va a ejecutar varias veces den. ¿Vale? Igual que si llamas... O sea, es decir, Resolve y, re y Reject son dos funciones que te permiten marcar la promesa como resuelta o como rechazada. Da igual a cuál llames primero, pero a la que llames a una de ellas, la promesa ya se marcará como resuelta o como rechazada y ya está. Esa promesa no puede volver atrás. ¿Vale? O es una promesa cumplida o es una promesa incumplida. No, no hay se marca como Resolve dos veces o se marca como Reject y luego como Resolve. No, no. Es como un único uso. Es como disparas y en el momento que disparas ya está disparada la bala. ¿Vale? Vale. Pero siempre se da prioridad a Resolve. Hombre, a ver, Resolve es el caso positivo. Es lo que tú esperas que pase. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver otro ejemplo con el Reject y veréis que, que tiene más, más chichilla. En este caso, ¿vale? Vamos a, este sería el ejemplo anterior. Vamos al ejemplo 2.3, que es lo mismo. Un timeout es exactamente el mismo ejemplo. Resolve, reject. ¿Vale? Y aquí también os podéis lanzar, si queréis a la piscina, e intentarme decir qué creéis que sale por consola. Si queréis tomaros dos minutos, bueno, dos minutos, un minutito, leer el código e intentar averiguar. El challenge es, ¿qué sale por consola? ¿Vale? Venga, que hay algunos que no os he escuchado. Iñaki, Ruth, Yamilet. Hombre, Yamilet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daros dos minutitos, ¿vale? Muy bien, muy bien. A ver, Ruth dice Don, ok. Va, ah, sí. error. Yo pensaba que era Cristian y es Cristina. Perdón, es que no he leído. Cristina dice error y luego Don. Vale, o sea, tenemos ahí Don, ok. Error y luego Don. Ruth. Dice que... Error también. O sea, también sale error. Jan dice que error. Don, error. Ojo, Frank. Ahí... Justo... Dice que... Error y don. Vale. Hay disparidad de opiniones y esto mola. Porque... Eh, o sea, eso quiere decir que, que todavía hay cosas por clarificar, ¿no? Y, y vamos por la parte 2.3, todavía nos quedan unas cuantas. Vale. ¿Queréis que lancemos la terminada a ver qué sale? Venga, vamos con, esta es la parte 2.3 reject, ¿vale? Vale. Yo, o si queréis os doy una pista. Fijaros que este reject está fuera del set timeout. Lo digo por, por si os aclara eso algo. Vale, vamos a ejecutarlo, ¿eh? Y sale Error y Don. Por lo tanto, justo 10 puntos. A ver, qué más? Eh, po, po, po, po, po. Muy bien, justo. Vale. Ah, no. Error y luego Don. Eh, Cristina también. Vale, Cristina, justo. Eh, ¿Queréis eh, decirnos por qué sale Error y luego Don? ¿Alguien de los dos? Vamos, chicos. Ánimo. Que es sábado. ¿Es a las 11 y 10? Bueno, vale, si no queréis decirlo, ya lo digo yo. <ríe> La cosa es, cuando tú ejecutas esta función, perdón, esta promesa, este set timeout se pone a contar un segundo y cuando termina el segundo ejecuta esta función. Lo que pasa es que directamente... Después de configurar el SetTimeout, llamas a Reject. ¿Sí? El llamar a Reject ya marca esta promesa como errónea, directamente. Por lo tanto, sale error. ¿Por qué sale error directamente? Porque básicamente JavaScript no tiene nada que hacer hasta dentro de un segundo y le da tiempo a sacar el error. Lo que pasa es que, que tú marques una promesa como rechazada no quiere decir que se pare de ejecutar lo que ya estaba dentro de esa promesa. Para nada. De hecho, se sigue ejecutando el set setTimeout y al cabo de un segundo sale el don. ¿Vale? Lo que pasa es que este resolve está aquí para despistar, porque la promesa, una vez ya está rechazada, rejected, el resolve no hace nada. ¿vale? Es decir, sale el don al cabo de un segundo. De hecho, si podéis, vuelvo a ejecutar este, este ejemplo y veréis que el don sale al cabo... De un segundo, pum, vale. ¿Qué pasaría si aquí pongo un cero? ¿Qué creéis? Error y don. Error y don. Vamos a verlo. Error y don. ¿Por qué sale error y don? Es como el hilo este que estabas explicando al principio. Eh, Javascript de, va ejecutándote ejecutándose, se encuentra con el Seitan out entonces se lo da al we, a la web API y dice, venga, tú cuenta lo que tengas que contar. Me da igual si es un segundo o cero que yo sigo ejecutando lo mío, que es rey. Cuando ya se toca rey. Dice, bueno, me he tocado el rey entonces ya esta promesa va a ser siempre eh, va a estar mal. Eh, ejecuto el catch. Y después, cuando ya eh, el, la web API ha pasado esta función a, a la cola entonces eh, con el loop event ejecuto ya lo que está dentro de esa función que es el console lockdown exacto tal cual de hecho aquí podríais pensar hostia realmente eh, este set timeout se configura aquí al cabo de 0 de 0 milisegundos por lo tanto podéis pensar hostia este evento va a la web app y instantáneamente vuelve no entonces Aquí la cosa es, ¿qué va más rápido, un reject o un set setTimeout? Aquí podéis ver que el reject, a pesar de esto también ser un evento, se ejecuta antes eh, porque tiene prioridad sobre este set setTimeout. Realmente no es que tenga prioridad, sino que esto es más rápido porque no pasa por una web API, sino que JavaScript directamente lo mete en el event loop de un tirón. Y en cambio aquí JavaScript tiene que llamar a una interfaz externa para, mandar, para meterlo en el event loop. Por eso tarda un poquito más. Vale, buen detalle. ¿eh? Venga, vamos con la parte 3. Vamos a... Bueno, dudas hasta aquí, preguntas o vamos bien. Yo tengo bien. una, Marc. Venga, cuéntame. Eh, ¿Por qué después del error le estás pasando el parámetro eh? ¿Por qué no aparece sí. nada? No aparece un nada. aunque sea un algo. Vale, buen detalle. Eh, no aparece nada, de hecho, en el error, porque básicamente yo estoy... Eh, haciendo el reject sin nada ¿vale? entonces aquí, eh, si no recuerdo mal diría diría que esto es un error pero que no tiene ningún valor dentro a ver ¿canon Reproperty to string of undefined? vale, pues esto es un undefined, por tanto no se imprime el undefined, eh, pensaba que no pero resulta que sí en el reject, si yo no le paso nada Aquí no recibo nada. ¿Vale? Buena pregunta esa porque no recordaba que esto funcionaba así. Pensaba que se ponía un error, pero con el mensaje vacío. Vale, buen detalle. ¿eh? Por tanto, en el reject es cuando tú pones aquí new error eh, invalid, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces eh, cuando lo ejecutas ¡Ay Dios! Estoy ejecutando el loop ¿no? Esto es eh, la parte 2, 3, ¿No? 2-3 reject. Vale, sale error invalid, sale error, pum, invalid, porque sale el error y sale toda la traza del error de, digamos, eh, cómo ha llegado hasta aquí. vale Por tanto, si tú no le pones nada, esto es undefined. Vale, venga. Vamos con la parte 3. Bueno, ya que habéis entendido cómo funciona una promesa, vamos a ver qué más cosas tiene el objeto promesa. vale Tiene varios métodos estáticos, ¿vale? funciones estáticas como queráis llamarlos dependiendo de cada escuela una pregunta dime Carlos que ms es por defecto cero ms es por defecto no bueno ms no tiene valor por defecto en este caso es mil ah vale ¿Qué? vale vale no, vale bien realmente gracias. en set timeout no sé qué valor tiene ms creo que está obligatorio pasar este parámetro no tiene ningún valor por defecto vale vale gracias nada Vale, entonces, vamos a limpiar aquí un poco la terminal y vamos con el All Bueno, eh, ahora que ya habéis entendido un poco cómo funcionan las promesas, eh, he requerido eh, la función timeout del 1.1, es decir, esta row function que al final es la función timeout que ya habéis conocido, que básicamente la función timeout lo que hace es ejecutar el den al cabo de X segundos y he hecho un promise Vale, os explico cómo funciona All PromiseAll es una función a la cual le pasas un array de promesas y se espera a que todas se resuelvan. ¿Vale? Entonces, PromiseAll se espera a que todas se resuelvan. Y cuando todas se han resuelto, llama al den. ¿Vale? Y sale este console.log. Entonces, ya sabéis la pregunta. ¿Qué sale por consola en este ejemplo? Venga, va, ánimo. A, a, a los 30 milisegundos y después nada y nada que pues será undefined y undefined, supongo. Vale. Os pongo la función timeout si queréis aquí al lado para que podáis ver eh, que la función timeout llama a resolve sin nada. ¿eh? Eh, bueno, un momento. all eh, y timeout. Ahí está. Pongo timeout aquí abajo. Vale. Voy a quitar esto para que no se entretenga. ¿Alguien más que quiere decir? Bueno, primero dos cosas. Uno, ¿qué sale y cuánto tiempo tarda esta función, bueno, este código, perdón, en ejecutarse? ¿Qué creéis que tarda? ¿30 milisegundos? ¿5, 200? ¿5.230 milisegundos? Cinco, ¿Cinco segundos? Supongo, ¿no? El masa... ¿Cinco segundos ha dicho Carlos? ¿Será? root dice 5 también. O sea, 5230 a nadie, ¿no? Y imprime a. Vale. Vamos a ejecutarlo y vamos a verlo. Este promise all, si os fijáis, tiene una array de tres promesas y al cabo de 5 segundos imprime, digamos, eh, o sea, básicamente lo que recibe den es una array, x es una array de tres posiciones igual que el promise all. Lo que pasa es que lo que está en este array es el valor de resolve de todas las funciones, de todas las promesas, perdón. Por tanto, aquí tenéis un array que tiene un A y dos undefined. No sé por qué en mi terminal los undefined salen sin color, ¿vale? por lo tanto, los tengo que subrayar. Por tanto, fijaros que aquí eh, Timeout llama a resolve, pero resolve no devuelve nada, por tanto, Timeout a secas. En su then, en su, cuando se marca como resuelta, se marca como resulta con un undefined. Entonces, lo que recibís aquí es una array de tres posiciones, de las cuales dos son undefined. Pero, ¿por qué aquí hay una A? Porque en el DEN he puesto una arrow function que devuelve una que tiene un return eh, implícito. ¿eh? Como ya sabéis que la arrow function, si ponéis una expresión, se devuelve el valor de esa expresión. Por tanto, sale A, undefined, undefined. Y, de hecho, aquí, este código tarda cinco segundos en ejecutarse. ¿Por qué cinco segundos? Porque básicamente estas tres promesas se ejecutan asíncronamente. Es decir, pongo a tres hombrecitos a contar y cuando termine el último, el que tarde más, es decir, el que tarda cinco segundos, entonces Promise All llama a Den. ¿Vale? ¿Y por qué dos Den? Porque al final, cuando tú pones un Den, esto sigue siendo una promesa. Y de hecho esto es lo más interesante de las promesas, y es que las promesas las puedes encadenar. ¿Vale? Y de hecho puedes poner tantos DEN como quieras. Si tú pones aquí otro DEN, DEN E, B, por ejemplo, o, o decís E más B, lo que te va a pasar aquí, lo vamos a ver ahora, buena pregunta, eh, en el All, si os fijáis, eh, a ver si se ejecuta, Vale, sale AB, porque básicamente esta promesa se resuelve, aquí tengo un undefined y luego encadeno cosas, encadeno un A y aquí en el DEN recibo un A y le sumo un B, por eso sale AB. De hecho en el DEN, si aquí en vez de devolver un A, devolvéis una promesa, por ejemplo, hacéis esto. Toda esta promesa es una promesa que se ejecutará al cabo de 60 milisegundos y devolverá undefined más B. En este caso, eh, dará un error. ¿Vale? De hecho, podéis poner aquí then. Eh, eh, este ejemplo es un poco más complicado, pero si lo pensáis es... Al cabo de 30 milisegundos, cuando se resuelva la promesa, genera otra promesa que a los 30 milisegundos se resuelva y devuelva A. Por lo tanto, este DEN devuelve esta promesa y este DEN se ejecutará cuando esta promesa haya terminado, recibiendo en este E el valor A, haciendo A más B. ¿Vale? Esto lo he dicho muy rápido, pero luego en YouTube, si queréis, lo ponéis despacito. Así si queréis lo vuelvo a explicar, ¿eh? si alguien no le ha quedado claro. Ahí está. ¿Vale? Es una de las cosas más chulas de las promesas, que permiten encadenar código. De hecho, no sé si os fijáis que una de las cosas que nos dan las promesas a la sintaxis de JavaScript es el hecho de evitar muchas veces el patrón callback, el patrón de pasar una función a otra función. Fijaros que el código, si queda claro que Timeout devuelve una promesa, eh, es mucho más sencillo de leer, ¿vale? Pero más sencillo de leer implica que uno tiene que tener claro qué hacen las promesas, qué devuelven y cómo operan. Vale, pues, ¿cómo estáis? Vamos con un pequeño quiz, si queréis. vale. Y os dejo este quiz. Vamos a hacer una pausita de eh, cinco minutos vale, para beber agua, que llevamos una horita. Os dejo este quiz durante estos cinco minutos para que en cinco minutos me digáis qué sale por pantalla, ¿vale? Entonces, coger boli-papel o si queréis con las notas del de móvil o lo que tengáis a mano e intentar pensar qué creéis que sale por pantalla al ejecutar este código, ¿vale? Tres minutos, bueno, cuatro minutos y seguimos, ¿vale? Nos vemos ahora. Vale, estoy por aquí. ¿eh? Si queréis eh, preguntar, podéis preguntar. O dudas que vayan surgiendo. Yo creo que con lo que hemos explicado debería de quedar un poco claro lo que pasa en este ejemplo. ¿eh? Solo es un poco intentar fijaros en los timeouts y en cómo están colocados los console logs. A ver, lo voy a preparar aquí. Este es... el 4. Uy. Vale, ¿alguien se anima a escribir por el chat lo que cree que sale? O sea, no es cortito ¿eh? tampoco, pero... Va, resolvemos. Venga, va. Vamos a darle caña. Sale. Adiós 1A, hola 1A, adiós 1B, hola 1B, adiós 2B, hola BB, adiós 2A, hola AA. Vamos a intentar averiguar por qué sale esto y en este orden. Bueno, voy a subir un poco la tipo. Vale, lo primero, tenemos aquí un timeout que al cabo de 140 milisegundos hará algo. Entonces vamos a ver la implementación del timeout. Y la implementación del timeout veis que devolvéis una promesa que tiene un console console.log aquí y otro console.log aquí. Por lo tanto, el timeout nada más ejecutarlo se ejecuta la promesa y sale adiós 1A. Adiós, perdón, hola 1A. ¿Por qué? Porque se ejecuta este console log, se pone el hombrecito a contar y al cabo de 140 segundos falta mucho todavía. Y sale adiós 1A, hola 1A. Y de hecho, si os fijáis, luego hay otro timeout. ¿Por qué? Porque este DEN no se ejecutará hasta que no se llame a resolve y para eso faltan 140 segundos. Por tanto, lo que podemos hacer es directamente, o sea, lo que hace JavaScript, perdón, es directamente sale adiós 1B, hola 1B instantáneamente. Vale, y una vez hemos llegado aquí, ya solo nos queda ver este set timeout en qué momento se resuelve. Fijaros que este set timeout, el de la línea 15, se configura al 100 milisegundos y el de la línea 14 a 140. Por lo tanto, sale, si os fijáis, adiós 2B y adiós, eh, perdón, sale adiós 2B, aunque el console lo que está después de Resolve, porque primero se termina de ejecutar esta función y luego se ejecuta el Resolve y sale adiós2b, hola, bb, Ahí está. Y luego sale el de arriba porque tarda más. ¿eh? Y por eso sale adiós2a hola la aa. ¿Vale? Insisto, este código luego lo tendréis en casa y podéis eh, repasarlo. ¿eh? ¿Vale? ¿Bien? ¿Os ha ido bien? ¿Lo habéis probado? ¿O lo habéis intentado acertar? Espero que sí, ¿eh? Si no, bueno, luego le echáis un vistazo de nuevo. Vale, bueno, vamos a ver, eh, a avanzar un poco en el tiempo. Fijaros que las promesas eh, aparecieron en el lenguaje JavaScript, si no recuerdo mal, eh, a partir de la versión ECMAScript 6, y esto ECMAScript 6 es del año, pf, os diría, 2015, si no ando mal encaminado, pero vamos a verlo. En la Wikipedia, ponemos wiki, ahí va. wiki ECMAScript, es decir, existen en el estándar JavaScript desde, yo diría que ES6, pero ES6 es de junio de 2015, ¿vale? Se hace bastante. Antes se podían usar promesas, sí, lo que pasa es que la gente usaba una librería de promesas, ¿vale? Estaban, no estaban incluidas en el propio lenguaje. ¿Vale? y hay eh, de librerías de promesas eh, todavía hay algunas una de las más famosas que yo uso a veces eh, y que podéis mirar eh, porque tiene bastantes ejemplos buenos se llama Bluebird no sé si conocéis Bluebird vale. eh, bueno Bluebird eh, JS vale si no nos ha dado aquí vale. Bluebird es una librería eh, para trabajar con promesas y digamos que aparte de la sintaxis nativa que tiene JavaScript, soporta eh, otros patrones de trabajo con promesas, ¿vale? Y aquí, te, bueno, pues te, te da bastante información y podéis ver en la documentación, eh, bueno, eh, yo sé API, tiene aquí muchísimos métodos que las promesas por defecto no traen, ¿vale? Entonces, bueno, esto os lo dejo por si, sí, luego os lo dejo en un enlace, si queréis. Vale, vamos a cerrar esto. Entonces, lo que os decía, desde la versión ES6 tenemos promesas. Lo que pasa es que recientemente, y cuando hablo recientemente, igual estoy hablando de 2018 o 2019, no sé, salió una sintaxis nueva para trabajar todavía mejor con promesas dentro del lenguaje JavaScript. Y esta sintaxis se llama la sintaxis async await. Os voy a explicar muy rápido porque ya entendéis cómo funcionan las promesas qué es la sintaxis async await y cómo se utiliza. Fijaros, eh, voy a usar aquí una librería que se llama Axios, que básicamente sirve para hacer peticiones en este caso a una... o sea, hacer peticiones HTTP y en este caso voy a hacer peticiones a, a esta API que es la Poke API que alguno de vosotros seguro que conocéis bastante bien. Eh, la Poke API básicamente es una API de pruebas que tú le dices, oye, en este endpoint eh, cárgame el Pokémon número 1 y te sale un JSON con todos los datos del Pokémon número 1 vale, entonces lo que hago es con Axios hago una, bueno aquí configuro Axios para que pida a esta URL que sea pokeapi.co barra api barra 2 y luego hago una petición get a esta URL barra Pokémon barra el ID del Pokémon vale de hecho, eh, vale. De hecho esta barra sobra eh, vale, entonces ignorar un momento este async y este await, intentar entender solo lo que hace el ejemplo cojo, hago una petición get http a esta url y recibo un json vale, bueno, recibo un response concretamente de hecho esto estaría mejor poniendo aquí, recibo un response y hago const pokemon es igual a response.data vale, y así queda un poquito mejor Vale, entonces, eh, aquí hay una wait. Bueno, resulta que Axios, cuando tú llamas a get, claro, una petición HTTP a un servidor que me devuelva un JSON es un proceso asíncrono. Yo lanzo la petición y cuando el servidor tenga bien contestar al cabo de X milisegundos me contesta con el JSON resultante. La librería Axios encapsula ese comportamiento bajo una promesa y usa la sintaxis de las promesas para tratar la naturaleza asíncrona de una petición HTTP entonces esto devuelve una promesa yo le podría poner aquí un DEN no obstante, le estoy poniendo un await delante lo que hace el await es lo siguiente si tú lo que tienes aquí en esta expresión es algo que devuelve una promesa await se espera a que esta promesa termine, es como, el await es igual que, lo de, que el DEN lo que pasa es que en vez de ser un punto den encadenado, el await lo que hace es esperar a que esto termine, a que esto haga un resolve, y cuando hace el resolve tienes aquí el resultado del den. ¿Vale? Es decir, que si aquí hiciésemos eh, timeout, perdón, time out, eh, do, 3000 a y hago un const, eh, m es igual a, a wait timeout, cuando timeout llame al then con el valor a para resolver llama al resolve con el valor a para resolver esa promesa, m valdrá a al cabo de 3000 miliseg milisegundos vale, entonces si os queda claro lo que recibo es aquí un objeto respon response HTTP que dentro del data está el JSON resultante, de hecho esto lo podéis ver si queréis Hago pokeapi.co barra pokemon barra 25 el pokemon 25 es pikachu vale eh, si sí, esto es cultura general hay que saberlo ¿eh? eh y entonces este es el json resultante del pokemon pikachu que tiene muchísima información de oye enséñame la imagen del pokemon etc vale, entonces lo que estoy haciendo aquí es esperarme a que esta petición http termine recibo la respuesta y saco del objeto pokemon lo que quiero. Y si os fijáis, async await tiene una particularidad. Y es que si tú quieres poner una await, estás obligado a ponerlo dentro de una función que esté marcada como async. Entonces, el await se espera a que esto devuelva, a que esta promesa termine, y el async lo que hace es que convierte esta función en una función que devuelve una promesa. Es decir, GetPokémon, cuando tú la llames, no se ejecuta, no, no te devuelve esto directamente, sino que te devuelve una promesa que cuando se resuelva, en el den tendrá esto. Por lo tanto, GetPokémon es una función que te devuelve una promesa. ¿Por qué? Porque tiene aquí una sync. De manera que le puedo poner un punto den y hacer un console log de lo que ve. De hecho, vamos a ejecutar este código. Voy a poner esto un poco más de Y vamos a hacer un npm run start de la parte 5 a async await. Parte 5 a async await. Ahí está. Y veis que cuando termina de resolverse esta petición... Se ejecuta el den y sale el Pokémon, que básicamente es Pikachu y aquí tenéis la imagen de Pikachu. ¿vale? Esta imagen viene de este JSON. Queda claro el async await. Básicamente es una sintaxis que se incluyó en, el, en JavaScript para trabajar de manera más sencilla con las promesas. ¿Qué nos da async await? El hecho de no tener que encadenar promesas sino simplemente ponemos una wait delante de, que algo, de algo que devuelve una promesa y ya tenemos que toda esta función eh, podemos escribir el código como secuencialmente. En vez de tener que poner esta cosa tan fea que hemos puesto aquí, que es una locura ¿vale? Podemos hacerlo así y fijaros que el código queda mucho más secuencial mucho más legible ¿vale? Entonces esta sintaxis lo que ha hecho es aumentar un poco la, la complejidad de javascript vamos a decir a nivel sintáctico pero con el pro de que el código sea mucho más legible y mucho más eh, o sea que, que no tengas tantas cadenas de promesas ¿eh? dudas preguntas Axios, ¿es una librería de terceros o...? De... Axios es una librería de terceros, efectivamente. De hecho, yo la he hecho un NPM install de Axios antes de empezar la charla y la tengo aquí vinculada. Eh, ahí está. ¿Vale? Es una librería para hacer peticiones HTTP. Seguramente, quizá conocéis otras librerías como eh, Super Agent o... bueno, Hay un montón. Axios quizás la, a mí es la que más me gusta. Gracias. Es como el fetch. ¿Sí? Sí es Lo mismo que el Fetch. Lo que pasa es que el, el Access es, tiene como eh, bajo mi humilde opinión, eh, está un poco mejor pensada que Fetch. ¿vale? Y tiene como más cositas como por ejemplo puedes cancelar una request de manera sencilla mientras la request está esperando a que el servidor termine. Entonces tiene como algunas cosillas un poquito más mágicas que no Fetch, que a veces es un poco complicado. Sí. Vale. Y además está súper bien documentado. Eso es otro detalle. ¿Algún comentario más? Sprites, que es un objeto, sí. Eh, de hecho, aquí Pokémon. Bueno, si queréis, podemos hacer aquí un console.log. Console log, console log eh, Pokémon para que veáis todo lo que hay aquí. Bueno, que básicamente es esto. Pero si algún NPMRAM está y nos vamos aquí ejecutamos esto. Veis que viene todo el objeto Pokémon y en una de estas hay un aquí que se llama Sprites, que, tiene una, uno, que es un objeto, básicamente tiene otra aquí, que se llama eh, Front Default, que es la imagen del de, Pokémon de frente. ¿Vale? Y lo que hago aquí es, ojo oh, que esta sintaxis es bastante modernita, pero básicamente... Eh, de Pokémon estoy cogiendo la key name y de la key sprites, el sprite from default y le estoy haciendo un rewrite para que from default se llama image, de manera que al final devuelve un objeto con el nombre del Pokémon y la imagen. ¿Vale? Esta es una manera de extraer información de un objeto de manera como más corta en una línea. ¿Vale? Esto realmente es lo mismo, si queréis os lo dejo aquí, como si hiciese const name es igual a Pokémon.name. Y aquí lo mismo que se const eh, image es igual a eh, .front, eh, default, vale Esto y esto es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo así, pues mira, oye, a mí esta sintaxis pues, me parece como más práctica. ¿Ya? ¿Bien o no? Vale. Eh, bueno, pues si os ha quedado claro la sync await, eh, os voy a explicar una cosa eh, a ver, Bueno, a ver, espera, otra pregunta ¿por qué pones id igual a 25 en vez de solo 25 como parámetro de la sync? o sea, pongo id 25 porque yo aquí podría poner get Pokémon 25, ¿vale? y poner aquí id directamente entonces id, cuando llame a GetPokémon, pues recibirá, id será 25 lo que pasa es que aquí por ser perezoso y llamar a GetPokémon sin nada y que quede un poquito más limpio el código, le he dicho que por defecto si le paso nada en vez de que id sea undefined, ahí va, coja el valor 25 o tanto cuando llamo a GetPokémon y no le paso id, id vale 25 vale vale, estos son eh, eh, parámetros por defecto ¿eh? este valor será 25 en el caso de que indique lo contrario si aquí ponéis en vez de 25 eh, 150, pues el Pokémon que sale es eh, Mewtwo diría ahí está. Ahí tenéis la imagen de Mewtwo si habéis jugado a la Game Boy de pequeños, pues esto es de primero de Game Boy ¿vale? porque Pokémon no, lo vendieron pero vamos no conozco a nadie de mi quinta yo soy del 89 que no haya jugado Pokémon cuando estaba en el patio del colegio bueno, alguien habrá Vale, entonces, si ha quedado clara esta parte, vamos con eh, la parte 6. Esta parte 6 es un poco para que la hagáis en casa, como tipo deberes, after, después del meetup. Y es un quiz, ¿vale? Entonces, este quiz os lo voy a explicar yo, pero luego lo, lo, suyo, lo suyo es que vayáis e intentáis resolverlo vosotros, ¿vale? Entonces, en este quiz... Eh, es un mix entre promesas, async await, dance, ¿vale? Un poco todo lo que hemos visto y la función timeout. Entonces, se trata, como siempre, de intentar averiguar qué sale por consola. Hacemos un npm run start y ejecutamos la... Este es el part eh, 6 s 7 Vale. Y sale... Ahí está. Esta es la salida por consola. En la salida por consola veréis que hay un promise pending... Hostia, ¿qué es este promise pending? ¿Vale? Eh, este promise pending os lo voy a explicar aquí en un ejemplo adicional que voy a escribir aparte y vamos a poner eh, part 6 rename 6.1. Y fijaros lo siguiente: cuando tenéis una función, por ejemplo, eh, const print eh, saluda, que es una función asíncrona, ¿vale? Ah, sí. y hace un console log hola Ahí va, adiós. vale, intentáis ejecutar saluda fijaos lo que pasa, esto sería esta es la part 6.1 ¿no? part 6.1 sale directamente hola pero diréis, hostia, pero aquí no he hecho nada vale, mirad lo que devuelve saluda Y diréis, vamos a poner return 33. Diríais, hostia, ¿X vale 33? No, porque como esto tiene una SYNC delante, básicamente devuelve una promesa que vale 33. ¿Por qué? Porque esta promesa se resuelve instantáneamente, pero básicamente está como aquí encapsulado dentro de un objeto promesa. Si aquí devolvéis lo siguiente, return, vamos a hacer un... Vamos a requerir timeout y hacéis eh, timeout y ponéis aquí un timeout eh, dos segundos await, veréis lo siguiente y veréis el promise pending. Ahí está. Este promise pending es porque este valor, cuando llamo a una función, que está marcada como async, esto devuelve una promesa, que puede estar resuelta ya en ese momento o no. En el caso de que el código no tenga nada asíncrono, se resuelve directamente, pero está dentro de una promesa. Pero como es una promesa, eh, hay que tratarla como tal y aquí, en este caso, pues, el valor de retorno es promise pending. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas hacer este console log esa promesa todavía ni se ha cumplido ni se ha rechazado. Por lo tanto, se devuelve un promise pending de que esta promesa... Todavía se está trabajando en ella y ni está resuelta ni está rechazada. Entonces, si realmente queréis aquí, voy a poner aquí el return 33 para que veáis que, que, que realmente es lo mismo. ¿eh? Uy, Master no. Vale. Detalle importante. Entonces, si queréis poner y diréis, hostia, Mark, pero claro, como esto devuelve una promesa, yo aquí, a cualquier cosa que devuelve una promesa, le puedo poner un await delante para que se espere. Y podéis poner aquí un await. Lo que pasa es que, como os he dicho antes, el await solo se puede poner dentro de una función que tenga una async. Si no, no podéis poner el await. Por lo tanto, poner el await a pelo en el código general, en el scope general, es un error. ¿Vale? A este error se le llama top level await. Es await en el nivel superior de código. Esto realmente no es un error porque tú dirías, hostia, imprime x, perdón, el valor de retorno es 33 y espérate a que esto termine, ¿vale? Aquí había otra manera de, de hacer este ejemplo que sería hacer así Let, eh, perdón, sería saluda den y aquí eh, x el valor de retorno es x, ¿eh? también lo podéis hacer así y este sería correcto, lo que pasa es que esto es un error, en JavaScript no se puede hacer esto y cuando estáis en el nivel superior de código es decir que básicamente este código no está dentro de un, ninguna función y es, el, y es el script general esto es un error por lo tanto bueno aquí me, me está dando este error de eh, bueno aquí pone babel parse error pero el error si intentáis ejecutarlo con node es eh, top level await is not permitted ahí sale el error Cannot use keyword await outside an async function. ¿Vale? Vamos a com comentar esto y os voy a enseñar una cosita que os va a gustar bastante. Y es, bueno, Fijaros que aquí vamos a la parte 6.1. 6.1. Hola. Ahí está. Y el valor de retorno es 33. Ahora sí, porque básicamente saluda, devuelve una función. Y os voy a enseñar una cosita más. Y es que el top level await... Es una cosa en la que se está trabajando ahora mismo. ¿Dónde os he dejado el enlace del top? Hoy? Ahí está. En este ejemplo, también podríais coger el, y hacer eh, con Pokémon await get Pokémon y decir console.log el Pokémon es poke .name, ¿vale? Pero lo mismo, incurriríais en el mismo error de antes, un top level await, y te, y te dice, no puedo usar await fuera de una función asíncrona. Vale, resulta que el top level await, un detalle técnico, eh, no sé si conocéis el eh, comité técnico número 39, technical comité 39, es un comité del organismo ECMA International. El, el organismo ECMA International es el organismo que se encarga de definir cómo es la sintaxis del lenguaje JavaScript. Entonces, dentro de este organismo hay un grupo de trabajo que es el Comité Técnico número 39, que se encarga de aceptar propuestas para incluirlas en el lenguaje. Entonces, una vez al año, me parece que es, o no sé cada cuánto, cierran un nuevo estándar del lenguaje. Entonces, el año que viene, cuando salga ECMAScript 2021 se podrá usar top level await, ¿vale? Porque hubo desarrolladores que querían realmente hacer esto, poner una await al, ni al nivel superior de código y fuera de una sync, lo propusieron al estándar JavaScript, el estándar JavaScript lo aceptaron ¿eh? y aquí tenéis os he dejado el enlace con el documento que explica por, en qué casos eh, que, mm, es necesario hacer eso y entonces en, en la versión DECMAScript que saldrá el año que viene 2021, incluirá y esta sintaxis ya será una sintaxis válida. Pero como a día de hoy no lo es, tenéis dos opciones. Opción número uno, configuraros Babel para que acepte eh, sintaxis del lenguaje que está todavía por salir, configurando este archivo BabelRC, o bien no usándola y usando un DEN para evitar el top level await. ¿Vale? Entonces, os he dejado aquí también un enlace del motor de Javascript V8, que es el motor que ejecuta el código en Google Chrome, donde explican que ellos a 8 de octubre de 2019 ya tenían implementada esta funcionalidad y que en Google Chrome, si habilitas la sintaxis en Mascript 2020, puedes utilizar top level await. Y fijaros que esto da un error await is only valid in async function, por lo tanto lo que hacen es hacen una función asíncrona auto-ejecutada. Esta es otra manera de arreglar el error. ¿vale? Esto es como se hacía antes y a partir de ahora ya se puede usar esta sintaxis. Insisto, esto no forma parte todavía del lenguaje JavaScript, formará parte en el futuro. Lo que pasa es que ¿cómo funciona el comité técnico de aprobación? Alguien hace una propuesta de cómo quiere mejorar el lenguaje, los diferentes eh, los diferentes decir Los diferentes motores de JavaScript, por ejemplo, Apple tiene el suyo, Google tiene el suyo, deciden implementar esta funcionalidad y cuando varios grandes jugadores implementan esa funcionalidad dentro de su motor de código JavaScript, entonces el comité técnico lo aprueba y forma parte del estándar del lenguaje. ¿vale? Y así es como va evolucionando el código JavaScript. Y por eso antes no existían promesas y ahora ya existen promesas y antes no existía Sync Await y ahora ya existía Sync Await. Y los desarrolladores, pues, es bueno de vez en cuando, sobre todo si desarrollamos el JavaScript, entrar en esta página y mirar las propuestas que van a ir saliendo en los próximos años, porque así básicamente estás a la orden del día a lo que escribir código de JavaScript se refiere. ¿vale? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Sí, Marc, y, y sin meternos en mucho, eh, ¿cómo sabes eh, cuando lo haces fuera de la función de la SINC? Eh, el await que está fuera, el que, bueno, cuando se puede hacer, eh, ¿cómo sabes a cuál pertenece? ¿A qué async pertenece? Porque tú puedes poner fuera y tener varios async. Claro, ese, ese es el error que tú aquí, si tú lo haces fuera, no sabes a, no sabes de a qué async pertenece. Claro. Entonces es es como si todo este fichero tuviese una async fuera. ¿Sí? Uh -huh. Esto es lo que intentan hacer con el top level await. Es decir, poner una await directamente sin que esté dentro de una función que tenga una sync. ¿Sí? Esto es lo sí, que intentan con... resolver para el año que viene. Vale, pero la pregunta era que cómo eh, sabe que la weight que estás poniendo fuera se refiere en este caso a GetPokémon. Pokémon. Por ejemplo. Ah, vale, vale, ya. Calla, calla. Lo acabo de ver. Vale, vale. Sí, porque hace referencia a ellas. Sí. Vale. Vale. Ahora, wait Pokemon, ¿eh? vale. Ojo, recordar que Tú puedes poner, poner un await delante de un console.log, pero como console.log no es una función que devuelva una promesa, el await no hace nada, ¿eh? Detalle. Vale, eh, pues ya solo nos queda la última parte de la charla. Eh, bueno, ojo, este quiz, de hecho, si os fijáis aquí, eh, hay este console.log X es el que saca, esto os lo dejo para que lo probéis en casa, es el que saca el... Uh, no era la parte 4, era la parte parte 6, ¿no? Parte 6 y S7. Ahí está. Este promise pending es este console log de aquí, ¿vale? Si lo miráis, intentáis averiguar por qué será aquí, veréis y entenderéis bastante bien que estas son dos funciones asíncronas, por lo tanto, es como si esto fuesen dos promesas ¿eh? y aquí hago read, read llama a one one eh, tiene una await delante porque tanto tiene este tiene una sync one devuelve una promesa el await espera a que esa promesa termine etc ¿Vale? esto es como un ejercicio que os dejo para que probéis en casa y por último nos vamos a ir a, ya hemos hablado un poco del top level await que es ECMAScript 2021 lo que vendrá en el futuro y vamos a hablar de otra función que a mí me parece un acierto súper bueno incluir eso en el lenguaje que es el Promise All Settled, ¿vale? El Promise All Settled, si no recuerdo mal, está ya aceptado dentro de ECMAScript 2020, es decir, que lo aceptaron este año. Bueno, aquí pone ECMAScript 2021, pero... Ah, vale, perdón. Este es el borrador de ECMAScript eh, 2021, el que sacaron en diciembre, el 17 de diciembre. Es decir, estamos a 19, pues hace tres días, ¿vale? Bueno, perdón, dos días. Entonces, ¿os acordáis del promaisol? ¿Sí? Vale, el promaisol tiene un problema. Y el problema es que si una de las promesas dentro del promaisol se rechaza, todo el promaisol se rechaza. Es decir, con que una se rechace, todas se van a la mierda. Entonces, hay un problema, es que imagínate que yo estoy en este ejemplo de aquí, en el ejemplo de... ¿Dónde está el del Pokémon? Ah, no lo veo. Vale. Imaginemos que estoy en el ejemplo del Pokémon y digo lo siguiente. Oye, digo, eh, promise all paso un array de promesas y digo, get Pokémon 25... 25, 26 y 27. Y aquí pongo un DEM, eh, Data eh, console.log, ah, console Data. Yo tengo el autocomplete un poco mal, es que como he subido tanto la tipografía, no sé dónde colocarse esa vale. caja. Entonces, insisto, ¿eh? tengo este Promise sol, vamos a ejecutar el, la parte 5. Vale. Entonces, ahora veis el problema que tiene el all. Aquí no hay ningún... Bueno, vamos a comentar esto un momento, para que no se vea todos... Eso... Toda esa mierda. Vale. Entonces, el all lo que hace es, pide estos tres Pokémon asíncronamente a la vez, en paralelo, y aquí tienes Pikachu, Raichu y Sandriu. Perfecto. Lo que pasa es que si hay una que falla, y ponéis aquí, intentáis coger el Pokémon 1006 lo que va a dar esta API es un 404. Axios cuando hay un 404 vale, lo que hace es eh, en vez de llamar al resolve llama al reject. Es decir, Axios es un módulo que cuando eh, la petición HTTP se resuelve con un status code 200, llama resolve y si se resuelve con un 400 algo llama reject. Vale. Fijaros que aquí se lanza un error. ¿eh? Y sale el not found. Entonces el hecho de que haya un get Pokémon que devuelva un reject, hace que este den no se ejecute nunca. Por lo tanto, con que haya uno de todas estas promesas que hemos puesto aquí, que no funcione, ya, pum, destrozas el resto. Aunque sabemos que esta se va a resolver y esta se, se va a resolver. Pero como esta no, pum, pues ya está. A tomar por culo el ejemplo. Entonces, una de las cosas guays que tiene el nuevo estándar 2021 es esta función Promise All promiseAllSettled. En el Promise All Settled, si hay una de estas promesas que lanza un error, no fastidia a las demás. Y ahora lo que voy a hacer aquí es cambiar este All por un All Settle y veréis qué es lo que pasa. Esto es el... ¿Cuál hemos dicho? El 5, ¿no? Ahí está. No sé si os habéis fijado que ahora el All Settle en el DEN viene un objeto que pone cómo ha acabado cada una de esas promesas entonces aquí en data tienes un array vale con los resultados de cada una de estas promesas y este array te dice oye la primera posición es decir el pokémon 25 el status es fulfilled es decir esta promesa ha terminado y aquí tienes los datos esta promesa ha terminado y aquí tienes los datos pero en cambio la tercera el status es reject y aquí tienes el error. ¿Sí? Por lo tanto, lo guay es que el all settled coge todas las promesas, las ejecuta y siempre termina bien. ¿Vale? Aunque una de estas falle. Ya está, no tiene más. ¿Vale? Entonces, filtrar esto es tan fácil como hacer... Eh, Data.filter eh, filter e e.value. Y entonces aquí podéis poner un then valid console log valid. Entonces lo que estoy haciendo aquí es filtrar par, por las promesas que tienen el key value. ¿vale? Los que tienen reason, pues no. Hay que fijaros cómo queda este ejemplo: par 5 a 5 away, perfecto. Pum, y sale solo los Pokémon que se han resuelto bien. De manera que aquí lo que hago es, oye, si hay alguno que no ha funcionado, como por ejemplo el 1006, pues lo ignoro directamente. Y no tengo que escribir un catch, tratar ese caso aparte, sino que puedo ejecutar toda una serie de promesas y luego si quiero me puedo quedar con las que han fallado y reintentar solo las que han fallado. ¿Vale? Digamos que es una sintaxis bastante eh, guay, porque permite simplificar bastante el código que uno escribe. Esto lo puedes escribir igualmente con un promise, lo que pasa es que es un poquito más complicado. ¿Vale? Igualmente también está Bluebird, donde puede ir a hacer una cosa similar al all settled. ¿Dudas, preguntas? ¿De sintaxis JavaScript eh, en el futuro? Sí. Eh, si pones await, entonces espera a que la función se ejecute, ¿no? La promesa. Sí. Y se puede ejecutar más línea del código o, sol, o solo esperar a que esa promesa se ejecute. A ver, a ver, vuelve a repetir la pregunta. O sea, el await lo que hace es que pausa el programa hasta que se ejecuta esa promesa, ¿no? O sea, no lo pausa. Ah. No lo pausa porque el, el await pausa, digamos que pausa, efectivamente, pero la ejecución de esta promesa. ¿Vale? Si ah. ya vas que te está haciendo otra cosa... Esa otra cosa que, que, que, o sea, digamos que JavaScript dice: Oye, aquí me tengo que esperar a que esto termine, voy a hacerme otra cosa. Ah, vale, vale. Si aquí tuvieses un set interval que cada 10 milisegundos va imprimiendo algo, seguirá imprimiendo algo. Hasta que en algún momento esta promesa se resuelva y entonces JavaScript tenga que recibir ese evento de vuelta y continuar. Vale. ¿Me explico? Sí, sí. Pero el await es simplemente, no, no es algo. Eh, o sea, el await no es bloqueante. Sí, no bloquea sí. el programa, sino simplemente dice, aquí de momento ya no tienes nada que hacer, ponte a hacer otras cosas. Si recordáis el loop, el looper, de, que es la web esa que hemos visto al principio, sí. es como si fuese un timeout que está haciéndolo otra persona y yo estoy haciendo otras cosas mientras. Y en el momento en el que ese timeout termine, yo me iré aquí y continuaré. Sí. ¿Vale? Pero digamos que, o sea, si queréis entenderlo como que pausa. Podéis entenderlo como, sí, realmente pausa, pero solo sobre esta promesa. Sí. O sea, no sobre el hilo de JavaScript en general. El hilo de JavaScript nunca se para. No se puede parar el event loop y pausar el event loop. No existe ese concepto en JavaScript. Eso es una cosa bastante potente porque en otros lenguajes de programación, como por ejemplo C++, eh, sí que existe el concepto de hacer un sleep ¿vale? Y lo que paras es un hilo de ejecución y lo pausas. ¿Vale? Pero el hilo de JavaScript nunca para porque el event loop siempre tiene cosas que hacer. O se espera a que al event loop le llegue algo. ¿Vale? Vale, pues chicos, nada más por mi parte. Vamos con preguntas off topic. Si alguien quiere preguntar algo, lo último que os quería enseñar es eh, nada, la nueva versión ProMise All Settle. Os he dejado aquí dos enlaces. Uno es con el estándar de eh, que incluye el Promise All Settle y otra vez con la documentación de MDN con Promise All Settle donde podéis ver pues, varios ejemplos, etc. ¿vale? Este ejemplo os lo he dejado yo puesto también. Eh, ya veis que Promise All Settle, <risa> menos en Internet Explorer, que raro, Firefox Android tampoco, pero en la versión 76 de Chrome ya se puede utilizar. ¿Y yo qué versión de Chrome tengo? La versión eh, 87, por tanto hace bastante que se puede usar el Promise All Settle. Lo que pasa es que en todos los navegadores no funciona, por tanto es recomendable que si usáis sintaxis como Promise All Settle, uséis Babel o un transpilador de código. Vale, vale pues vamos con dudas, preguntas, off topics, si tenéis. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien o no? podéis decir algo, eh. si no dejamos la charla aquí. <risa> vale, pues sí. eh, dime, dime. El vídeo lo subirán, ¿no? ¿O... Sí, eh, subiré ah, el vídeo a YouTube eh, sí. entre esta tarde y mañana. Y lo del comité de JavaScript que dijiste, dejaste ese enlace en el GitHub, ¿no? ¿O... A ver, he dejado los enlaces, los he dejado en algunos ejemplos por lo tanto este ejemplo que es el del Pokémon tiene aquí lo del top level await que hemos hablado ah, vale. eh, luego este ejemplo tiene la documentación de la documentación de Promise All Settle y, la y la, el enlace al estándar al también sí. muchas gracias justo que te haya gustado me alegro eh, sí. y luego hay algún enlace más por aquí perdido y luego en el Ritmi os he dejado eh, nada bueno en Ritmi realmente no hay nada Vale, insisto, lo tenéis todo en, en el GitHub de Core School. Buscáis Core Promises Async Await. Esto os lo paso ahora directamente también por Meetup. Eh, y, lo podéis, y lo podéis ver desde aquí. ¿Vale? Nada, sí. gracias a ti, Ruth. Vale, chicos, pues nada. Poco más. Espero que os haya gustado esta mañanita de promesas. Y nos vemos pronto. Estamos organizando, aviso. Futuros Meetup, el canal de YouTube, vale, el canal de YouTube, os lo paso ahora mismo, es youtube.com barra core school, pero eh, es, bueno, youtube.com barra core no, es este canal. Tenéis como otros eventos que hemos hecho, eh, así que si queréis echarle un ojo adelante. Entonces, estamos preparando eh, futuros Meetups y futuros eventos eh, de código y tal. Si tenéis alguna idea o queréis proponer algo, ahora es el momento y prepararemos contenido para futuras charlas y que si alguien tiene alguna idea tenemos una bastante clara que va a ser React Native React Native lo vamos a hacer no creo que de tiempo ya este año pero antes de Reyes seguro que hacemos React Native y por el momento poco más así en el candelero React Native seguro pero si tenéis alguna propuesta puede ser de C# Sharp. Puede ser, pero no lo voy a dar yo, porque a mí Cesar eh, no, no programa Cesar directamente. Pero mm, podemos buscar. O sea que sí, 100%. Ahora, Algo en específico de Cesar o pues, en general. Vale, gracias Frank a ti. Por último, deciros, antes de cerrar, que eh, el día 8 de febrero empezamos nuevo Bootcamp. Son tres meses de desarrollo web, desde cero hasta Docker, Kubernetes, eh, vemos TypeScript, eh, JavaScript, React a tope, tanto si alguien está interesado, pues oye, bienvenido, me vais a tener que aguantar a mí tres meses, pero bueno, eh, Redux estaría guay, vale, esa me la apunto, porque de Redux queríamos hacer uno, pero no sabíamos cuándo, o sea que si estáis interesados en Redux... Eh, Tiraremos. Luego pregunta Ruth, ¿qué se llama más, Angular o React? Depende un poco. Depende... A ver, yo personalmente creo que React eh, está en el top 3 de, de los frameworks de Front, donde estarían Vue, Angular y React. Es mi opinión. Porque creo que han hecho las cosas muchísimo mejor que los demás. Angular es un poco... Atado... Digamos que Angular, bajo mi punto de vista, es mi opinión. Esto es a discusión si alguien quiere decir algo bajo mi punto de vista angular te ata mucho de manos a hacerlo en la manera angular y react te da más libertad hazlo como tú quieras eso tiene pros y tiene contras los contras de react o, o por lo cual la gente se opone a react y usa angular es normalmente porque en angular se hace de una manera y funciona bien y en cambio en react tienes que tener la experiencia de saber un poco cómo montártelo pero eh, yo, personalmente, programo en React eh, y soy desarrollador de React eh, a tope. Eh, eso no quiere decir que no haya hecho Angular nunca en mi vida. De hecho, antes daba clase de Angular. Pero en, en Core, ¿vale? eh, que es la escuela que llevo yo, el módulo de Frontend, son 12 semanas, el módulo de Frontend es todo React. Lo que pasa es que es todo React con TypeScript. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la, esa es la cosa. Yamilet, muchas gracias a ti. Vale, pues nada, chicos, si no hay más preguntas, me despido. Muchas gracias a todos, ¿vale? Por asistir. Un abrazo, chicos. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias, chicos.